El gobierno de Luis Abinader estudia colocar tercera dosis de la vacuna. ¿Eh? El gobierno dominicano contempla seguir adquiriendo más dosis de vacunas contra el COVID-19 ante la recomendación realizada por P. Pfizer de una tercera aplicación del biológico y la posibilidad de que las demás farmacéuticas también la requieran para una mayor cobertura de las nuevas variantes que tenga el virus. En rueda de prensa, el Ministerio, el Ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, no precisó cuándo se estaría administrando el fármaco nuevamente. Indicó que aún se están haciendo consultas de investigaciones. Adelantó que los inoculados con el preparado, de la farmacéutica P. Pfizer y Bionet podrían optar por una tercera dosis nueve meses después de colocarse la segunda y añadió que seguirán llegando cargamentos de biológicos del citado laboratorio, así como de AstraZeneca y Sinovac para cubrir un posible refuerzo que evite el contagio de la enfermedad infectocontagiosa. Señor, vamos a escuchar lo que dijo. ¿Tiene audio? Lo que dijo el ministro. La presidenta de la República incluso tiene su planificación para la tercera dosis. O sea, casi todas las eh, empresas que comercializan hablan con la tercera dosis. Y por eso que ustedes ven que se sigue programando más vacunación. Porque el caso, por ejemplo, de Pfizer va a seguir también llegando. Y si no va... Ustedes vieron lo que pudieron ir ayer, que ya hemos recibido 10.8 millones de vacunas. Y tenemos un compromiso de otros 5 millones de vacunas para ir programando a aquellas personas que todavía les faltan y también a las personas. Señores, todavía hay personas que no se han colocado la primera. Y ya van sí, por la, ya quieren buscar a la tercera. Él se iba yo a decir, si hay gente que todavía no se ha colocado a la primera, ¿por qué es mejor salir de, de, de la primera De las primeras que... dos. No, claro. Para okay. enfocarnos en otra. Es, ¿Tú sabes cuál es el dato? Que no se puede obligar, no es obligatorio la vacuna. Entonces, si se ponen a esperar de que no quedó de llegar, porque aquí hay personas que me han dicho a mí, que eso es un cheat que te colocan ahí. Eso es para, pero, ¿qué importancia tiene usted para que una gente de la CIA... Quiera importarse <risa> en su vida, loco, viejo. O, o loco. Vía líquido. O que un metal. Se transforma dentro de <risa> chip. Un transformer. ¿Eh? Un transformer. <risa> ¿De y de nada, dicen otra cosa del líquido. Cuidado, porque no, no se ha inventado esa, No le voy a dar idea <risa> a, <risa> los si a los a... ignorantes. <risa> Yo no sé cuándo que lleguen al <risa> <risa> <risa> En la segunda dosis, como dicen. Sí, no, de, debemos vacunarnos. Todo el que no se ha vacunado debe ir a vacunarse. A tranquilo, que eso no hace nada. Yo me vacuné, fui uno de los primeros aquí en vacunarse. ¿Y cómo está? Se sí, cree sí, que hay que buscar sabe. otra estrategia para llevar a la gente a, a vacunarse. No, no, ¿Por qué no no porque la, la, la, la gente, la estrategia no funciona. No, el, el, el gobierno la trajo. Claro. La vacuna. La que el dinero, ¿verdad? Sí. Yo vi uno ahí que le, le ofrecieron ah, pues yo voy. <ríe> eso es opcional ah, Será que, que hay que en eso en que... estrategia para que se vacunen primero la primera dos dos y no enfocarse en la tercera porque no va a ser ¿será no? que se va si hay que ofrecerle cuarto al dominicano para que no, se vaya a vacunar el, el dominicano con, con ¿Un saco más llamo? tú lo persuades, más va a ser la cosa una compra con todo con todo incluido para, para que se vaya a vacunar eso vaya. es opcional eso ¿Eh? es opcional entiende está, está nadie... El que se vacunó, ya se vacunó. El que no se ha vacunado es el que está bobo. Guay. ¿Tú mentiras? Me claro. No, porque a mí lo que me da pique... Yo tengo amigos que nosotros hicimos un grupo en cuarentena. Ese fue el grupo más famoso aquí en el Cibao. Hicimos un grupo donde había muchas personas, muchas, muchas personas de todos los lados que era para pa concientizar y para nosotros en la noche como relajarnos cuando estaba esto empezando. Ay, oremos, Dios mío, para que le consigan la vacuna la vacuna señor ay padre amado que en esa... entonces ahora cuando tú dices vamos a vacunarte uh -uh. yo me voy a poner eso Jesús y quién sabe qué eso pero a mí, qué me ha pasado a mí exactamente a mí no me ha pasado nada y yo me vacuné la dos eso es que Que eso es que estaban entonces, gritando por la ¿cómo vacuna me vas y decir después... a mí y que no que eso la gente se muere no yo yo pero yo estoy muerto. ¿Tú entiendes? Entonces debemos dejar esa ignorancia porque después si pasa algo peor y lo trancan desde las 10 de la mañana, entonces quiere usted reclamar ¿y por qué que no trancan a esa hora? No, y mucha gente han culpado a la vacuna. Por ejemplo, hay personas que tienen otros problemas ya de alguna enfermedad anteriormente y se ponen la vacuna Puede ser ya una persona reconocida y va al médico y muere y ya le echan la culpa. Ay, fue porque se vacunó tal día, sino que tienen problemas, sí, realmente por, que no tiene nada el que dominicano, ver. Eh, eh, el dominicano lo tiene todo. El dominicano, tú vas a una casa y te duele la cabeza. Yo tengo una patilla aquí para eso. Para que te quite el dolor de cabeza. Mire, eso tiene que beberte tú. Usted, qué no pone un consultorio, como yo le digo a mi madre, Margarita Mastura, <risa> que no, que tiene que beberte esto, que esto te quita esto. Entonces, ese conocimiento vamos a emplearle un consultorio. Da un consultorio. Claro. claro, porque el dominicano sabe todo y que no, mira, se murió esto. Si usted, mira, que hay personas que nunca han ido a un médico y tiene complicaciones por dentro. Por dentro. Usted sí. de se vacuna, se le complica y se murió. Fue, que fue la vacuna, fue que usted no se chequeó. No, incluso antes de vacunar te preguntan, ¿tienes alguna complicación? Ejemplo, sí. Bueno, no te vacunan. No te vacunan. Exactamente. Si tienes gripe no te vacunan. Si gripe, ¿Te no te vacuna. si estás embarazada y cosas así. ¿Cómo? Sí, este, porque cuando yo me fui a vacunar me preguntaron si estaba embarazada oh, okay. cosas así. ¿Lo tomando nota tú, Oíte. No, ya, ya me ya va a vacunar, nota de qué. No, nota para <risa> de lo que estás está diciendo. <risa> No, para expresarlo como tú tienes muchos seguidores que las embarazadas no las coloca ¿por qué es que tú te vas por otro lado? No ese ¿no? ese corta los a morita entonces no, no por porque eso es diciendo, obvio porque los seguidores tuyos es obvio que usted no ay, se puede ser una influencer que tiene seguidores Tú tienes que orientar a esas niñas que te siguen atimidas, ni embarazadas, No se pueden No se pueden vacunar. No se pueden, vac okay, no se ni pueden vacunar. No No se pueden No Eso ella te está diciendo Estoy, eso. Porque claro. tú te vas por otro lado. No, pero ella ya lo dijo. ¿Y qué, y qué yo Pero yo, yo que dije. te estaba un con